Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños de todos ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños de todos!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 la silla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 Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse